Video tutorial que muestra cómo funciona el portal de contenido jurídico GenOnline. Accedemos a las bases de datos de la biblioteca. En el acceso por materias pinchamos en derecho y legislación. La biblioteca tiene suscrito el acceso al portal de contenido jurídico GenOnline. Hein Online está especializado en derecho anglosajón desde el siglo XVIII hasta el XX. De todos sus fondos, la biblioteca suscribe dos productos. La Journal Library English Reports Full Reprint Podemos buscar en la caja de búsqueda simple. También podemos hacer una búsqueda más elaborada en la búsqueda avanzada en una de las bases de datos. Podemos navegar en cada una de las revistas alojadas en esta base de datos. Realizamos una consulta en búsqueda simple. Los resultados obtenidos podemos filtrarlos con las distintas opciones. Entramos en Nuevos Registros. En el panel de lectura podemos descargarnos el documento, enviarlo o navegar por él. Tenemos la opción también de obtener la cita del documento en diferentes estilos y podemos enviarlos a un gestor bibliográfico. Recuerda que se trata de una base de datos suscrita por la biblioteca. Si se accede desde fuera del UCLM es necesario configurar la conexión VPN.